Indirectamente, nosotras, las mujeres luchadoras de las comunidades, estamos eh, ejerciendo, estamos, estamos en el proceso de feminismo o, o algunas que ya se, se acepta como una mujer feminista por los diferentes trabajos que estamos realizando esfuerzos que estamos realizando con nosotros mismas, con nuestra familia y con otras mujeres de, de la comunidad o de, de un grupo. Esta es una mujer que está En mi comunidad, no nada este término no In first place, I is uh, leaders in our community, Ramaki, and I used to have this information. And even my own self used to put myself down and say, I can't. I don't have power for do this, but with this information, when well, I get out that thinking, say so I could able for do it. But it's what, what I, my own self have to put in practice. O sea, casa hay un caso de que hay un caso de que hay un caso de que hay un caso de que hay un caso nani que hay que hay un caso que hay que